Sama me causare, causare, unica tu sate, por dole no oicate, por la familia Rasa me causare, causare, unica tu sate, por dole no oicate. O la kakabiganu ame Kate joro dole soso Kaukoo tukatiko jolo Kate joro dole soso Kaukoo tukatiko jolo Rasa mange kaukolo ¡Por y calor! Rasa ka ibas ele ka no o apave, dhagu mogo krego mle rane. Noro sakai dege rasa ka ibas ele ka no o apave, dhagu mogo De horror, dones cabo tu Samaneca, o la la mamambo, pade doró, doleno, o y o o la de, o de, o Saca y vas a caluno o apave pavé poco que